...para de todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso. Se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla de Atuso, pesca de corvina rubia. En esta ocasión, bueno, practicaron la pesca con equipos livianos. Aparezco de dos anzuelos con un fioco de color que imita un calamar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 meta pescadilla amplio, no nos habla sí. este es lado arriba viene robado me parece ¿Ah? Ahí se va. Muy bien. Muy bien.